Era una vez un conejo llamado Conejo que comía zanahorias de una manera muy diferente a sus amigos. Mientras que todos los demás conejos simplemente mordían sus zanahorias y las comían, Conejo las pelaba cuidadosamente y luego las masticaba lentamente. Los demás conejos se burlaban de él por su manera de comer, pero Conejo no les prestaba atención. Él sabía que había encontrado su propia manera de disfrutar de las zanahorias, y no necesitaba la aprobación de nadie más. Finalmente, un día, uno de sus amigos se enfermó gravemente después de comer una zanahoria en mal estado. Conejo se ofreció a ayudar y peló cuidadosamente la zanahoria para su amigo enfermo, que finalmente se recuperó gracias a la comida masticada adecuadamente. Desde entonces, los demás conejos dejaron de burlarse de conejo y comenzaron a admirarlo por su manera única de comer zanahorias. Conejo se sintió satisfecho de haber encontrado su propio camino y de haber ayudado a su amigo en el proceso.